Hola, buenos días, bienvenidos, bienvenidas a Susurros del Papel. Mira, estoy grabando con el móvil y la luz no es muy buena, entonces he encendido la luz del techo, pero la verdad que me parece que también que deja mucho que desear. Eh, hoy os traigo para enseñaros unas compritas que hice ayer en Milby, en Teddy y en Prima. Es eh, un poquito random todo, pero voy a enseñárosla. Primero vamos a empezar con las cositas, de que son cuatro cositas, de Milby. Uy, mira, compré estos bras, que son minúsculos, estaban al 50%, y, y me trajo un cartoncillo. Esto, que también estaba al 50%, que es como... Es pasta de textura en negra de Vallejo, a mí me recuerda mucho a, al yeso. O al gesso. Si no, el gesso es muy parecido. Vamos, pone pasta negra de color negro para, para trabajos de scrapbooking y manualidades. Pues este. También me, me compré allí esta espátula que valía a 2 euros. ¿Vale? Me traje esta para la para untar esta pasta. Y me compré que estaban a 4,75 este copy que, por cierto, el muchacho del copy me ha dicho, yo no lo sabía, que ellos venden a través de internet, no lo tenían en la tienda, una tinta para cuando se seque, con gotitas se van rellenando. Solamente tienes que poner color y lo vas rellenando. Y me traje este, ¿vale? Este copy. Bueno, eso fue en Milby. En Primar, lo voy a quitar porque lo tengo en la cabeza. Mira, ah no, esto no fue de Primar. De Primar, mira, en Primar me compré esto que es un cinturón todo de brillo que me gustó me costó 8 euros y como aquí no tenía pues me compré hasta la hebilla y me gustó y dije bueno pues me lo compro y me compré este cinturón me compré que no es de crack ¿eh? esta camiseta que ya una sudadera que ya me la puse ayer me gustó y, y me la traje me parece muy chula. Te haría la porque aquí ayer por la tarde estábamos en alerta amarilla. Ah, también fui a Leroy Merlin y allí me cogí estos dos botecitos de pintura Charpain. Que es el azul océano y el rosa. ¿Qué ponéis? Mosqueta. Rosa mosqueta. Y el azul. Porque quiero pintar. Quiero pintarle a mi nieta. Esto mira. Que ya lo tengo aquí de hace un montón de tiempo. Y ella ahora juega a sentar aquí a la porque ya no se sienta. ¿Ves? Que es una sillita. Me costó 10 euros. ¿Ves? Y se la quiero pintar. ¿Qué más? De primar, mira, me compré estas calabazas, esta y esta. Que son velas. Mira que mecha lleva, súper larga. Esta me costó 3,50 y esta me costó dos euros. Y me gustaron para Halloween y tal. Y, y compré estas dos. Tampoco vi más. Pero bueno, que yo sigo a una pareja que hace decoración y en la pareja que hace decoración ya ha encontrado hasta y Yo no vi ninguna. Yo nada más que vi estas dos. Y las cogí. Bueno, si me sale algo más del primer os lo enseñaré. Pero que yo sepa, que yo sepa no. hasta a Teddy. casi nada de cara, ¿eh? algo de navidad mira, en Teddy esto fue lo que me compré en Teddy que es una muñeca, llevaba puesta en el pelo que me costó 3,50 es que le quitaba la etiqueta para podermela poner en la camocha porque llevaba una perchita de esas de plástico y yo mira, se lo voy a quitar, digo porque si no me lo voy a clavar, y me voy a hacer un agujero ¿qué más? en Teddy encontré esta calabaza que costaban así, esta es que no tiene el precio, quedaban muy pocas, pues no decir estas tres que eran las últimas. Había otra repetida de esta, de esta, ¿vale? Y costaban a. A ver, cogí esta, cogí esta naranja con lo calabaza costaban a 5 euros. Sí, ahí está el precio. Supongo que ya la habréis enseñado, yo cuando la enseñe será tarde y cogí. Esta. Y estuve a punto esta que es en verde. Las tres tienen el mismo tamaño. Yo la había visto más grande, pero ambulando Ya no le quedaban. La verdad es que me encantaron. Y cogí en verde esta que es más rojiza. Y esta es con los calabazas. Y ya no quedaban más, de ninguna Yo creo que me traje de la naranja pues sé que quedara, no, de la roja Quedaba otra más, pero ni verde, ni blanca Ni naranja, ni de ningún color Volaron ¿Qué más? Eh, os enseño Mirad, me volví a pillar los tarritos estos Que son apilables Que me costaron un euro tras entre, Ya lo conocéis esto Y me cogí un paquetillo porque para echar la, el confeti o la purpurina. Pues viene muy bien. Y me cogí estos tres. Y me encontré también este letrero. Que pone Price, vale Que me costó 6 euros de madera. Está pintada. Y me viene fenomenal. Y entonces me cogí esta palabrita. Que se cuelga. Y si no, no se cuelga. Pues se pega. No se cuelga. Creí que llevaba. Pero vamos, se le puede poner aquí un cancamito. Y aquí otro. Bueno, esta. Que me gustó. Y dije, bueno, pues me lo llevo. ¿Qué vas? Mirad, encontré en Teri y me traje, que estaban de rebaja, ese jarrón de cristal, que parece un tarro de una farmacia. Me costó 3,50. Y me cogí este y este, que aunque parezca igual, no lo es. mira el bollete de este y el bollete de este. Y este costaba 5 euros. Este no estaba de rebaja, este sí. Y después me traje otro Que lo voy... Que creí que me lo había traído Voy a quitar estos dos no, Y después, no. mira, compré este otro Que estaba a 5 euros Y después lo pusieron a un euro Y me traje este Porque yo jarrones no tengo Se Lo estaba lavando para quitarle el precio Y ahora pues me sale aquí el agua Bueno, pues este Teddy Compré esta lápida de corcho para Halloween. Había más grande. ¿Veis? Este es corcho. Y me costó 2,50. Pero digo, bueno, para ahora, para Halloween, voy a cogerme una de las chiquititas. Y también me compré este paquetillo de, de tarro. Igual, este paquetillo de tarro, solo que este, la diferencia que tiene con el otro es que no son apilables. Pero bueno, para un Inter, para meter cositas y tal, para adornarlo, me gustó. Me costaron un euro, ¿vale? Y traen seis. Esto también ya los conocéis. ¿Qué más? Mira, me compré a este señor tan mono, ¿vale? Que viene plegado esto así. Esto es movible, ¿veis? Y se le sacan las piernas y los pies y las manitas. Eso está la vuelta, por favor. Es grande, muy grande. Y es para adornar la puerta en Halloween. Y este costó 8 euros. ¿Veis? Y me parece. Bueno, pues está muy bien para ahora, para Halloween. Entonces yo pues lo pienso colgar del árbol de mi limonero. ¿Eh? Así. Va a empezar un poquito de frío, pero bueno. Ahí le tendré que poner algo aquí para colgarlo. Ah, ya lleva el agujerito. Pues nada, se le pone un ganchito y lo colgaré. Vale, siéntate. Vamos a ver. Ah, bueno. A ver, que lo voy a recoger. Así. Ah, Está bien porque como se pliega, pues, pues no ocupa casi sitio. ¿Vale? Y si no, también se puede desmontar. Bueno, ¿ve? este señor. ¿Qué más? Eh, fui a Aldi también. ¿Veis? Si es que van saliendo cosas y me compré esto. Que traen tres rollos, son transparentes, me costaron 4 euros. La verdad es que Ali también ha pegado un subidón. ¿eh? Así es que todo. Trae Es de 5 centímetros y trae seis met 66 metros cada, cada pieza. Y cogí eso porque digo, me va a hacer falta después y no lo voy a tener. ¿Qué más? Mira, en Teddy compré este tarrito ya de cara a Navidad. Pues para echar el azúcar o cara caramelito o algo así. Se abre. Yo lo abrí, eh, porque dentro encontré estas madejas, ¿veis? De como de hilo plateado y me traje, creo que plateado me traje uno, costaban a un euro. Y el tarrito este, que lo quiero para el azúcar, este, ahora digo, había más grande, más chico, me traje uno, este, costaba dos euros cincuenta, Y la, es de porcelana, ¿veis? Es muy gracioso. Pues cogí ese. ¿Qué más? Encontré estas pegatinas Puffy de Navidad. Puffy pero de las huecas, ¿eh? Y me traje una, costaban a un euro. Esto me costó encontrarlo porque estaban todos en la parte de Navidad y una puesta encima de otra. Mirad, me compré este pegamento de Teddy. Que yo sé que a algunas no le gustan, pero a mí sí me gusta. A mí me pega divinamente bien. De hecho, este que ya tengo un medio gastado el mismo, ah no, no el mismo cambia la etiqueta pero es eh, igual, cola para manualidades y aquí que pone eh, pegamento para manualidades pues me costó un euro y este tarro creo que es más grandecito a ver que lo voy a abrir y a mí me gusta mira este ¿veis? pues a mí me gusta el pegamento este y lo compré. Me parece baratito y lo compré. Mira, encontré esta cajita que no es barata. Me gustó. Para galletas me costó 3 euros. Las medidas son uh, de 20 por 13 por 1,8. 1,8 y medio. No sé a qué se referirá. Y aquí lo viene que encontré estos pendientes que se iluminan. Yo no lo quiero para pendientes. Me costaron 2.50. Encontré este especímen Que brilla un montón. Me costó 2.50. Y encontré, a ver si puedo lo que me traje una. Mira, estas pegatinas en 3D de Navidad que costaban un euro. Y traen 6. Son muy graciosas. Pues esta, ¿qué más? Os enseño más cositas. Ah, mirad. Vuelvo a primar. En primar encontré estas servilletas que me parecen muy, muy monas. De Disney. Me costaron 2,50. Y cuánta? traen 24 servilletas. ¿Veis? Y, me, y compré esto que es para, para maquillarse. Eh, la cinta del pelo para... Para maquillarse Que viene cogido aquí con, un, con una cosilla aquí de plástico Que lo voy a tirar No sé ¿Ves? ¿Qué es esto? Que para maquillarme y tal Pues O para desmaquillarte también O para lavarte la cara En fin Pues esto Y este me costó 2 euros Encontré otra Pero valía 3,50 Y la cambié por esta Porque digo total ¿Qué más? Vuelvo a Aldi y compré estas tijeras de podar, de jardín, que me parece súper apañar, y es que tengo que podar el limonero, y dije, bueno, pues me la voy a llevar, porque el otro día una vecina me prestó una, y pues de cuatro ramitas, pero tengo que seguir. ¿Qué más? En Aldi también compré esta guita, que es finita, como las que venden en teddy, solo que en teddy no trae ni la cuarta parte de lo que trae esto. Ven, trae dos unidades y trae pone 100 metros. Y mira, por casualidad, os voy a enseñar. Yo tengo aquí la que compré ya hace en teddy. Me costó un euro, trae 27 metros y la hemos usado muchísimo. ¿eh? Y entonces por por. Por el precio de esto que trae, pues ya ven, compré esto todo. ¿Qué más? A ver, a ver, a ver, porque os voy a enseñar, voy a quitar esto, eh, que en Teddy también compré esta cestita que pone jardín. una placa de metal. Eh, estaban de liquidación y me costó 2,55 y es grande, eh. es grandecita. Y ahora se lleva mucho el mimbre, la certería, todo eso. Y, y cogí una. Mira, de lana encontré estas dos, en dorada. ¿Veis? Valían un euro. Uf. Uf. Y traen 40 metros. Y cogí estas dos. Y después encontré esta, que lleva espumillón plateado. Costaba 2,50 y me traje nada más que una. ¿Vale? ¿Esta cuánto trae? Esta trae 75 metros Cogí esta Como he dicho antes, igual que este Cogí este en dorado Pero de este creo que me traje dos Aunque el otro ando despistado Y no sé por dónde me lo he metido Porque todo lo iba guardando en caja Este, ¿veis? Igual, un euro en dorado y en plateado Mira, chicas, cogí estos Que son esqueletos, traen cuatro ¿Veis? Más chiquititos y me costaron 3.50. Son. Vamos, mirad. Un, un palmo. Y, pero están bien. Lo que pasa es que lo veo que es un poquito caro. Me traje un descosedor para aquí para casa que me costó un euro. Me traje estas pegatinas para ponérselo a los paquetes de, de Halloween. ¿Veis? Que son como para cerrar los paquetillos y eso. Traen calabaza con diferentes caritas. Y me gustaron y dije, bueno, pues me voy a llevar una. Habían dos y me traje una. Valían un euro. ¿Qué más? Eh... Mira, me compré este rollo otra vez. Vale, 3 euros, me parece una pasada. Eh, traen... Es de 6 milímetros y traen 5 metros y medio. Y lo quiero para, para los jarrones, que le quiero los quiero decorar. Había también tela de saco, pero un trocito, yo qué sé lo que costaba, costaba... Había muchísimas cosas, pero muy caro todo, la verdad. Mira, me compré estas maderitas que son faroles. Traen, creo que... Valen a 2,50 y traen 6 unidades para pintarlo. ¿Qué más? Me traje esta pieza. Esta, porque me, me gustan mucho a mí estas piezas a ponérselo a un espejo, para ponérselo a lo que quiera. Y esto eh, viene aquí con adhesivo para pegar y no trae precio. No, no trae precio. Solamente quedaba esta ¿eh? y me la traje. Está en blanco y tiene una patina dorada. ¿Qué más? Eh, compré esto, que estaba en los cajones de todo a pelón. Me costó un euro. Antes valía 2,50, me costó un euro. Y me gustó. Y me lo traje. Y por último. Me traje esta paquete de setitas. Que trae cuatro. ¿Ves? Son color tierra. Me costó 2.50. Es que estaba todo muy, muy, muy caro. La verdad. mira lleva purpurina ahí arriba. Y, y ya está. Yo creo que ya está. De esto me traje dos. Pero vuelvo a decir que el otro no sé nos lo he metido. A lo mejor se me ha salido en el coche. No lo no sé. Esto para la parte de costura. A lo mejor se me ha salido en el coche, porque yo juraría que compré dos. Y nada más. Estas han sido mis, mis compras de Teddy. Bueno, compré también en primar Anoada, compré fundas de Anoada, compré perchas. Y en el Teddy también compré perchas que me iban a hacer falta. Y, y ya está, para ustedes contar. Se acabó. Esto es lo que traje del Teddy, que han traído muchísima variedad de cosas, pero... ...a montones ¿eh? de cosas... ...lo que pasa que ha venido todo y ¿ah? ...que es que es... ...muy caro... ...había una calabaza grandísima para poner un velón dentro... ...que costaba veintitantos euros... ...y le dije a mi hijo no la llevamos... ...y me dijo mi hijo mira para... ...porque es que tampoco hemos celebrado Halloween nunca... ...y ahora de golpe y tirón... ...vamos a llegar a casa de, de Halloween... ...y dije vale. ...y entonces ya no compré nada... ...estaba buscando la calabaza blanca... Pero Missing tampoco estaba. Bueno, pues nada. Espero que os haya gustado. Estas han sido mis compras de Aldi, de Milby, de Prima y de Teddy. Y si hay alguno más, pues se me ha olvidado. Creo, creo que ya está. un Besos para todas. Espero que os hayan gustado. Y a Teddy está borrota de cosas. Si queréis, mirar y ve. Pero mirad los precios. Suscríbete. Porque muchos se han incluso... Yo creo que hasta triplicado. De verdad, ¿eh? Nos vemos pronto, si queréis. Besos para todas. Mm, sed muy felices, cuidar mucho. Y nos vemos. Chaito. De lujo tu sonrisa Hueca en tus carros rosa Te anota y tuve en un canal Es sensacional Unos de Scrap ¿Quieres una lata real? Un algodón que nuevo sabrás diseñar Porque tú, tú, tú Eres tu que dejás Unos de Scrap Unos de Scrap With all describe you yeah.